Bendecido aquel hombre que cada mañana escucha una pequeña vocecita llamarle papá. Bendecido aquel hombre que es capaz de ser responsable de su paternidad y le ayuda a la madre de sus hijos a criar, guiar, educar y apoyar con amor a sus pequeños o pequeñas. Y para todos esos hombres que simplemente engendraron y se olvidaron que tienen hijos, recuerden que todo lo que se siembra en esta vida se cosecha. Y que así como ahora tratan y descuidan a sus propios hijos, un día ellos los tratarán exactamente igual a ustedes. Así que cuando llegue ese día, no se sorprendan con lo que ustedes mismos crearon.